Eh, buenas tardes, bienvenidos, eh, muchas gracias por venir, sé que muchos es vuestro primer seminario. Eh, hemos organizado desde un de Emprende, muchos no sabéis lo que es un Emprende, porque un es una oficina que tenéis de emprendimiento, aquí en Eide, que lo que os ayuda es a, a trabajar por cuenta propia, es decir, a ser vuestros propios jefes eh, Veis que en vuestros máster tenéis muchas asignaturas transversales, porque al final lo que estamos creando, pues estamos en formatos directivos para las empresas. ¿Vale? ¿Y qué mejor que vosotros montar vuestra propia empresa? Pues desde Ude Emprende lo que queremos es animaros a que vosotros emprendáis, a ayudaros a, a esa incubadora que os va a hacer emprender. Y dentro de, bueno, de las actividades que tenemos de Ude Emprende, pues hoy hemos optado por una actividad que yo sé. Que os interesa mucho, ¿no? Que es con Ana María, nos va a hablar de la reforma que hay, eh, que se aprobó en agosto del 2022, este agosto, sobre el reglamento de extranjería. ¿Vale? Entonces, pues bueno, le voy a hacer la palabra a ella para que nos explique un poquito este nuevo reglamento y a partir de ahí, pues bueno, nos explicará y luego habrá un turno de preguntas, ¿no? Sí, efectivamente, que va a ser lo más interesante. Es, lo más interesante. Pues nada, un aplauso. Bueno, pues encantada, que no sé si me oís. Eh, pues encantada de conoceros a todos. No es la primera vez que paso por aquí, así que siempre que paso, pues lo hago con mucho cariño. Y bueno, pues es una sesión muy importante. Eh, hay algunos de vosotros que ahora me vais a ir levantando la mano que ya eh, estáis aquí desde hace algunos meses. Los que, digamos, lleváis aquí ya desde abril, marzo, por favor, levantad la mano para que yo os sitúe. ¿Vale? Los que acabéis de empezar, levantad la mano. Ah, bueno, pues sois muchos primeritos. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues eh, hoy eh, vamos a hablar de eh, la reforma del reglamento de extranjería. ¿Hay alguien aquí que tenga la doble nacionalidad en el sentido de una nacionalidad europea? Nadie. Vale, todas estas comunidades. Entonces, os va a afectar absolutamente a todos. Bueno, eh, nuestro despacho, eh, no solamente la conferencia de hoy, sino que estamos a vuestra disposición para, eh, como bien sabe Carmen, eh, aclararos todas las dudas eh, por e-mail eh, de forma gratuita. Así que todo lo que quede en el quinteto después de esta sesión no os porque de verdad que van a sufrir muchas dudas porque luego podéis preguntarnos al equipo de abogados de Proyecto Oceano. Así que tranquilos, sobre todo en el turno de preguntas, intentar hacer preguntas que nos puedan servir un poco generales a todos porque ya casos particulares con datos personales que a lo mejor sentís más cómodos diciéndonoslo después ya, digamos, el, en el Bueno, eh, vamos a aquí por el centro. Eh, vosotros ahora mismo tenéis, la mayoría de vosotros, lo estaréis tramitando, lo que se llama el visado de estudiar. En el mes de agosto hubo una reforma, entonces lo que vamos a hacer para que podáis ver digamos, las ventajas que ha dado esta reforma es hacer una pequeña comparativa de lo que teníais antes de agosto cuando algunos de vosotros ya estabais aquí y lo que tenéis en estos momentos. Bueno, a ver, antes de, digamos, antes de la reforma, ¿qué podíais hacer con el visado de estudios? En azul tenéis lo que se podía hacer, las novedades van en rojo. En primer lugar, como es obvio estudiar, realizar lo que se llaman prácticas curriculares, que son las prácticas obligatorias para los estudios, prácticas extracurriculares a media jornada, entendiendo por media jornada, 20 horas a la semana, o después de tres años estudiando, podíais acceder a un contrato laboral. Sí que es cierto que podíais realizar estas prácticas durante los estudios, pero fijaros lo que estamos diciendo, hasta que no lleváis tres años, no podíais trabajar. ¿Qué sucede después de la reforma? Aparte de estudiar y hacer prácticas, como veis, ya podéis acceder a trabajar durante los estudios. Con un límite de 30 horas semanales, que si no está mal, y después de los estudios podéis también acceder directamente, sin esperar esos tres años, podéis acceder directamente a un permiso de trabajo. O sea, fijaros el cambio más importante que ha habido: de esperar tres años a solamente esperar un año, porque en este caso tenéis un, un, un máster que dura un año. Perdón, me va a beber agua, tendrá la, la boca seca. Vamos a ir desmenuzando primero lo que supone trabajar hasta 30 horas semanales. Eh, ¿Veis todos bien la pantalla? porque es importante. Eh, aquí la ley salió o entró en igual el 16 de agosto. Esto significa que los que hayáis obtenido el visado a partir del 16 de agosto, os aplica la ley. ¿Qué pasa con los que ya no tuvierais? Ver, en marzo en junio, que algunos de vosotros habéis dado la mano, algunos de vosotros ya lo teníais. ¿Se aplica la ley o no? En principio, ahí en el, en la propia ley dispone que sí se os aplica y luego, en los casos particulares, podremos verlo. Es decir, todos aquellos que hayáis obtenido el visado de estudios después del 16 de agosto, inclusive, se si os aplica esta reforma de poder trabajar 30 horas y de poder acceder a un permiso de trabajo nada más terminar los estudios. Aquellos que tuvieran el visado concedido antes del 16 de agosto, la ley os da la oportunidad, como podéis ver aquí, de que las solicitudes presentadas anteriormente a esta ley también se os pueda aplicar esta ventaja de trabajar hasta 30 horas semanales. Esto es importante porque si, por ejemplo, alguien tiene un visado concedido en junio y mañana mismo le dice a una empresa te quiero aquí trabajando, diríais, ay, pero me concedieron el visado en junio y la ley ha salido en agosto. ¿Puedo aprovechar la oportunidad o no puedo aprovechar la oportunidad? Fijaros lo importante que es esto. ¿vale? ¿Cómo vais a trabajar? Antes de la reforma, la empresa tenía que tramitaros un permiso de trabajo que se llamaba autorización de trabajo a tiempo parcial para estudiantes. Esta autorización continúa vigente porque no todo el mundo está haciendo estudios superiores como vosotros. Y dependiendo de qué tipo de estudios se hagan, se aplica la ventaja de las 30 horas o no. No voy a entretenerme en esto porque en vuestro caso se os aplica a todos, porque todos estéis haciendo estudios superiores, que es en máster se considera estudios superiores. Entonces, ¿qué vais a necesitar a partir de ahora, estando en donde estudian un máster, si mañana mismo os llama una empresa, os hace la entrevista y os coge. ¿La empresa tiene que hacer algún trámite para que empecéis a trabajar? La respuesta es no, no hace falta. Desde el 16 de agosto no hace falta hacer ningún trámite. Con vuestro visado de estudiante en vigor, pues, la tarjeta que habéis obtenido en la policía, la empresa os da de alta directamente en la seguridad social. Esto ha sido un cambio radical. Porque, insisto, hasta este momento no podíais hacer esto. El trámite de hecho tardaba cuatro meses en tramitarse. Entonces, con lo cual, ¿qué empresa os iba a coger si os decía, mañana os quiero? Y le teníais que decir, no mañana me quieres, pero me tendrás en cuatro meses. Eso era absolutamente inviable. Ahora, si una empresa oficia, os quiero mañana, mañana mismo estáis ahí con el ordenador en la empresa. O sea, fijaros qué cambio tan importante ha sido. Este. Y vosotros diréis, vale. Y después fenomenal, estoy haciendo el máster, hago las 30 horas máximo, pues de 10 horas, 20. Pero lo que sea, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando termino el máster? ¿Puedo seguir trabajando en la empresa? Sí. Cosa que, pues, antes de la reforma, no podíais hasta que llegarais, insisto, tres años haciendo un máster tras otro. Ahora, después de, digamos, entró un movimiento en un o en la movimiento, y estáis las 30 horas durante el máster. En cuanto lo terminéis, ya, esta empresa ahora ya sí os tiene que tramitar un permiso de trabajo, pero lo puede hacer. Cosa que antes de agosto era imposible. Teníais que esperar tres años. Con lo cual, los que estáis haciendo los másteres, ¿qué podréis hacer? Ir haciendo vuestro máster, las prácticas del máster también las podéis hacer y además podréis trabajar al mismo tiempo. Evidentemente, todo tiene que ser compatible. Vamos a poner un ejemplo práctico. Eh, estáis estudiando marketing, por ejemplo, o un MBA. Un MBA. Podéis hacer las prácticas del, del máster en marketing, podéis trabajar el fin de semana en el Worker Fin para ganaros un dinero extra, por ejemplo, y luego cuando terminéis el máster ya podéis trabajar pues, en la empresa donde estuvierais trabajando durante el máster o en otra diferente, porque esto también es una ventaja. A veces me decís, Ana Marina, he estado trabajando en la empresa A todo el máster, pero no me gusta… O me pagan mal y me ha salido otra oportunidad en una segunda empresa. Si he estado trabajando durante el máster en la empresa A, ¿tengo que seguir en la empresa A después del máster o me puedo cambiar de empresa? Os podéis cambiar de empresa. O sea, fijaros lo que os estoy diciendo. Podéis hacer las prácticas en una empresa A. Trabajar en una empresa B y al acabar el máster, incluso trabajar en una empresa C. Mejor imposible. La diferencia... Luego ya me veis, estáis todos con una cara entre la ilusión y sí, la sorpresa. <risa> bueno, vale. eh, ¿Qué diferencia hay entre las prácticas y el trabajo? Porque esto es importante entenderlo. Las prácticas solamente pueden ser en vuestro área de estudios. Por ejemplo, estoy estudiando un máster en marketing. ¿En qué puedo hacer las prácticas? Solo en marketing. Tanto las, bueno, en estos másteres que son extracurriculares, las prácticas que tenéis del máster solo, insisto, pueden ser en el mismo área de estudios. Las 30 horas o hasta las 30 horas. ¿Tienen que ser en el mismo área de estudios? No. El ejemplo que poníamos antes. Yo trabajo en una empresa de lo mío, en MBA o marketing o lo que sea, y el fin de semana trabajo en el mismo tiempo. Por lo cual, pues, os permiten, digamos, tener unos ingresos extra sin malograr vuestros estudios. O sea, fijaros lo importante que es esto. Eso sí, eh, lo único que se tiene que tener en cuenta es que lo que os paguen, porque aquí viene ya, digamos, la parte que más os gusta. ¿Qué me van a pagar? ¿Qué me tienen que pagar? Bueno. En la, tanto en las prácticas como en el trabajo de 30 horas, ahí tenéis que tener un poco de paciencia desde el punto de vista salarial, porque claro, no os pueden pagar como os pagarán después cuando terminéis el máster, que ya son los salarios que aquí en España se llaman de convenio colectivo o de mercado. Ejemplo, lo que os hayan podido pagar durante el máster, me lo voy a inventar, 900 euros al mes, una beca, 700, 1100, luego acabáis el máster y se convierten en 2.500 euros. Y diréis, pero si es lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Sí, pero... Digamos, no es lo mismo ser una persona que está titulándose que ya tener la titulación que os habilita, digamos, a entrar en una empresa ya como cualquier otro trabajador que ya no está aprendiendo, que ya no es un detalle. Con lo cual, vamos digamos a hacer un pequeño esquema rápido. ¿Qué puedo hacer mientras estudio? Las prácticas obligatorias de mi máster en el mismo área de estudios. Durante el máster, solo durante el máster, cuidado, compatible con los estudios. Puedo trabajar esas 30 horas en otro sitio o también en lo mío. Y también esto es súper importante. Ámbito geográfico. Hay veces que me decís, me ha salido algo para teletrabajar. ¿Lo puedo coger o no? Sí, porque podéis estar estudiando en Madrid y teletrabajar en una empresa en Barcelona. Cosa que antes no se podía. Si tenías, digamos, un permiso para trabajar en Madrid, era para Madrid. Y ya a partir del segundo año ya podías trabajar en otra provincia. Ahora, si os dais cuenta, podéis estar, porque eso también os habilita que podáis con todo, ¿no? estudiar las prácticas, pues que no, a ver, no es que no quieras, que no puedo. Bueno, pues con algo así, a lo mejor el teletrabajo, en una empresa que os gusta en Barcelona, las prácticas aquí, con Carmen, en Madrid, ahora fijaros en la cantidad de oportunidades que tenéis. Marina, Voy a ir haciendo inciso porque yo soy un poco portador de todo lo que nos suele preguntar. Entonces, has comentado que se puede, durante los estudios, sí. pueden realizar sus prácticas. Sí, los tres meses iniciales que son curriculares, hasta un máximo de 40 horas. Esas 40 horas que tienen que ser compatibles con el estudio, aparte se pueden compaginar con 30 horas de trabajo? Porque me faltan horas. para Ah, eso, eso hablábamos. Y por eso hablábamos de cuándo. Los fines de semana. Por eso, siendo un poco realista, estaba hablando de fines de semana. O hay veces que hacéis tres, cuatro meses de prácticas, pero luego os queda más máster por delante. Y podéis, digamos, imaginaos, yo empiezo hoy el máster. Eh, hago seis meses de prácticas, porque en el día ya nueve en los programas. Tres, tres, tres curre, y luego hasta nueve. O sea, pues podéis ir y compaginando, y pues yo hago las tres curriculares, por ejemplo, eh, luego hago seis extracurriculares, pero me quedan tres meses de más, luego hago seis. ¿Qué hago? Bueno, en las 30 horas. Además, es que es fundamental, sobre todo si os gusta una empresa, que se lo pongáis fácil. Y esta ley permite que lo pongáis fácil. Porque ¿qué pasaba antes de agosto de 2016? Yo, empresa, por ejemplo, tú, te cogí a ti, ¿no? No, es que hay que tramitar un permiso que tarda cuatro meses. Hombre, a ver, me gusta mucho tu currículum y me espero. ¿Vale? Bueno, cuatro meses, a los cuatro meses te contrato. Terminabas el máster. No, es que ahora tienes que esperar seis meses para hacerle el contrato. Hombre, a ver, toda paciencia tiene un límite. Sin embargo, ahora, ¿cuál es vuestro panorama? Me gusta este candidato. Por ejemplo, este. Mañana me contrato con prácticas. ¿Que se me acaban las prácticas? Las 30 horas. Que se si me acabo de las 30 horas porque tenía el máster. El permiso de trabajo en lugar de esperarme tres años. Acordándome, me decía, ay, me acordaba de este chico y te lo hizo muy bien. No, pues te puedo contratar en cuanto termine el máster. ¿No sería incompatible las dos altas en seguridad? No, social. la de práctica curricular, si es recibida, con la de prácticas, o sea, con la del contrato de trabajo. Claro, ese es el secreto, no es incompatible. Porque sí. si os dais cuenta, una cosa son prácticas y otra cosa es trabajo. ¿Vale? Entonces, la ley lo ha he hecho de tal manera que os permite, digamos, esta ley, ¿qué razón de ser tiene? Pues ayudaros a todos los estudiantes en general, y a los extranjeros en particular, que no siempre se os ayuda, pero es sí, a a que podáis acceder al mercado laboral para que precisamente, como venís a España, hacer máster con prácticas y luego acceso al trabajo, es que antes el un de Ocalvarín, porque acceder antes al empleo, daba la impresión de que venías, estudiabas muchísimo y nunca podías materializar todo esto que habías estudiado. Y ahora es que mejor imposible. Esto no significa, por supuesto, que tengáis que coger absolutamente todo. Hay gente que dirá, pues yo he venido a estudiar y estudio, hago mis prácticas y ya está. Que sepa que al final del máster puede acceder al permiso de trabajo igualmente, aunque no haya hecho las 30 horas. Es decir, os ponen un saquito de cositas que podéis hacer. Y vosotros elegís qué hacer. Hombre, las, las prácticas obligatorias del máster, ahí sí, esas tenéis que hacerlas para que os den el título. ¿Vale? Bueno, vamos a... Realmente detalles... Imaginaros que mañana mismo os coge una empresa. ¿Qué tenéis que tener entonces? El, el TIE, ¿sabéis lo que es el TIE? ¿Todos tenéis ya el TIE? No. La tarjeta de plástico. Bueno, pues sabéis que tenéis que coger cita en policía para poner la firma y huella. Después de esa cita, en 20 o 40 días, os darán una tarjeta de plástico que se llama TIE. Ese tío sirve para identificaros, tanto si vais por la calle y os para la policía. Oye, ¿vosotros dónde sois? ¿De México, de Perú? ¿Estáis aquí legalmente? Sí. ¿Cómo puedo saberlo? Si os un tío. El tío os va a acompañar durante toda vuestra estancia en España. Os lo van a ir cambiando, eso sí, a medida que cambiéis. Por ejemplo, es lo mismo el tío que tenéis ahora como estudiantes y el que vais a tener para las 30 horas en las prácticas, que el tío que os darán cuando obtengáis el permiso de trabajo al final, cuando ya empecéis a trabajar de manera indefinida. Pero sea como sea, siempre vais a tener esa tarjeta que dentro contiene lo que se llama NIE. El NIE es un número de identificación que la vais a tener y os va a acompañar durante toda vuestra vida en España y no va a cambiar este número. Ya tengáis una tarjeta de estudiante o ya tengáis una tarjeta de prácticas que luego hablaremos de ella o ya tengáis una tarjeta de trabajo, el NIE, número NIE, nunca va a cambiar. ¿vale? Algunos de vosotros, en vuestro listado de estudiante, que es lo que tenéis en este momento, os ve, a lo mejor os viene ya el número NIE los que no os venga el número NIE, no os agobiéis, porque sí lo tenéis asignado. Hay embajadas de todos lados, que últimamente les hablamos por no poner el número NIE en el visado del pasaporte. Y muchos de vosotros me decís, ¿pero entonces tengo NIE o no? Sí. ¿Cuándo lo vais a saber? Cuando os den la tarjeta de plástico, vendrá con vuestra foto, con vuestra dirección, vendrá el número ¿Para qué sirve también esto? Muy importante, para que os den de, oh, de lo que se llama número de la seguridad social o A. El número de la seguridad social es también un número pues, que os va a acompañar siempre en vuestra estancia en España, a vosotros y a los españoles, y que sirve para poder trabajar. Y con lo cual, si os dais cuenta, ¿qué necesitáis? El visado de estudios, o TIE, el contrato de trabajo, por supuesto, y el NAF, que es el número de la seguridad social. Cuando vayáis a acceder el número de la seguridad social, las autoridades os van a pedir, precisamente el TIE, y os van a pedir el contrato de trabajo. Con lo cual, si yo soy la empresa y os digo, mañana os quiero aquí trabajando, o dentro de una semana, ¿qué tenéis que hacer en esa semana? Rápidamente decirle a la empresa, por favor, necesito el contrato, y las empresas lo saben, necesito un contrato original firmado por la empresa y por vosotros para que lo llevéis a la seguridad social en persona. Porque si no lo lleváis en persona, os pues da una fotocopia o un precontrato, no os van a dar el número de la seguridad social. Así que eso, en una mano el TIE, en otra mano el contrato de trabajo original firmado por la empresa y por vosotros. Y con eso saldréis con el número de la seguridad social. Se lo tendréis que dar a la empresa y la empresa hará lo que se llama el alta en seguridad social. Es decir, le dirá a todo el mundo este chico, esta chica es ya mi empleado, mi trabajador. Tendréis tantas altas como empresas. Es decir, igual que el TIE siempre va a ser el mismo y el número de la seguridad social también, el alta en seguridad social serán tantas altas como en empresas estéis, lo que decía que escándalo. Este Ejemplo, estáis en la empresa A haciendo prácticas y en la empresa B haciendo las 30 horas. Tendréis una alta en la empresa A y un alta en la empresa B. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Están teniendo mucho problema para, para, para poder conseguir no cita para. Que <risa> están teniendo mucho problema a la hora de encontrar cita para la toma de huellas y, por ende, claro, no pueden solicitar el nombre de la seguridad social. Por lo tanto, sobre todo los que acaban de llegar, tienen vamos, este problema. Vamos a explicar un poco esto porque estoy muy nervioso. La ley dice, porque la ley siempre estresa mucho, dice: cuando entréis por la puerta, tenéis, me refiero al aeropuerto, en España, tenéis 30 días para conseguir vuestro tiempo. tengo, Dios mío, a las dos 60, o llevo 40 días y no hay manera porque eh, no existe. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si habéis sobrepasado este caso? tener tranquilidad porque no os van a expulsar del país no os va a pasar nada raro. ¿Por qué? Porque no es que estéis no cogiendo cita por culpa vuestra, sino que os metéis en el sistema y es que no hay más citas, porque dan un cupo de citas y luego las van liberando. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos de vosotros que se hayan ya puesto nerviosos porque dicen oye, yo he venido, tengo mi visado, pero la ley me dice que en 30 días tengo que conseguir el pie y es que no llego, no hay citas. No pasa nada. Eso sí, perseverar en ello... Un truquito es por la mañana temprano, mientras estéis tomando el café y estáis ahí intentando hacer la cita. Otro truco es, proyecto Océano no lo logramos, nos llamáis y nosotros os ayudamos. ¿vale? Y, y cuando tengáis la cita, os van a dar una cita para firma y huella. Esto que significa que vais por una serie de documentación, impreso y pastas, a la policía, literalmente, a poner huella, a poner vuestra firma, es literal, y saldéis ese día con la tarjeta, aún no, 20 o 40 días después iréis con la tarjeta. Esto es muy importante porque ahora se acerca la Navidad. Muchos de vosotros querréis ir a vuestra casa por Navidad. Algunos de vosotros puede que no podáis hacer esto y tendrán, tendrán vuestros familiares que venir a veros. Os lo aviso porque ahora estamos empezando noviembre y todos son sonrisas, pero cuando vuestra madre os llama desde casa diciendo ¿Qué so que tu hermana no te y que el abuelo tal, y tienes que estar aquí en la mesa de Navidad. Dicáis, no voy, se va a, a montar, como decimos aquí, se va a montar. ¿no? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Planificar esto bien. Con la tarjeta TIE en la mano podréis viajar a vuestro país y regresar. O daros una vueltecita porque decir, yo quiero pasar la noche vieja en Italia, en Venecia, con mi novio, con mi novia, con mis amigas. Y cuando tengáis el TIE en la mano, eso lo podéis hacer, viajar por toda Europa y los a vuestro país. Pero mientras no tengáis esa tarjeta en la mano, si ya habéis puesto la firma y huella, tendréis que obtener lo que se llama autorización de regreso. Es decir, es un documento que os va a dar también esa policía donde ponéis la firma y huella, que os va a posibilitar ir a casa por Navidad y volver. No viajar por Europa, eso tendréis que esperar al TIE, a la tarjeta. Pero si sí por lo menos, si no da un dispuesto a la familia, en diciembre. Si no conseguís cita, o imaginaos que conseguís cita para el TIE a finales de noviembre. Es que no son en las puntas, porque luego la tarjeta de plástico la dan a mis días Algunos a lo mejor si esa tarjeta tienen que quedar aquí. ¿Vale? Os lo digo para que planifiquéis con tiempo. Y también para que habéis con las familias y luego no haya, en ese sentido, no haya dificultades. Claro, digamos que si vuestra vista todavía tiene ese tiempo... Podéis todavía viajar, pero el problema es que no tanto viajar, sino la vuelta. Porque la mayoría os quedaréis en Navidad en casa dos, tres semanas. En casa hasta un poquito más. Entonces, imagínate que tu visa te la dieron para el, que, que te traiga, pues, el 1 de diciembre, el 5 de diciembre. O incluso el 24 de diciembre. Y luego, ¿cómo vuelves? Vale, es decir, ojo con lo muy importante, la pregunta que ha he hecho esta compañera. En mi visa tengo 90 días de validez. ¿Puedo viajar durante esos 90 días aunque no tenga el tiempo? Sí. Si viajar puedes, pero ¿cómo regresas? ¿Cómo te, ¿cómo te dejan volver otra vez a espacios Schengen a España? No te dejan, por eso tengo que algo. ¿Perdón? El tiempo de turista es el que tienes en el visado. A partir de ahí, cuando termina tu tiempo de turista esos 90 días y te marchas, ya no te dejan volver. Tendrías que pasar 90 días fuera para volver otra vez a tener derecho a entrar como turista. Y diréis, uy, pero si yo ya tengo un visado no concedido de estudiante, solo estoy esperando la tarjeta. No es justo. La vida nos gusta, señores, que ya somos mayores para hablar en estos términos. ¿Vale? Entonces, como la vida no es justa, nos gusta, nos pedís a nosotros proyectos hecho para avisaros de todo lo que os puede pasar para que evitéis que os pase. Porque esto puede parecer una tontería, pero causa el 90% de los problemas ¿Es que tenéis. ¿Qué Si, ¿alguna pregunta más de esto? Sí, después seguiremos. Pero voy pasando. Para que... está bueno, ¿eh? bueno, pero está que nos está preguntado. Nos está preguntando vuestra compañera. si ¿Se puede obtener el número de la seguridad social con el visado o hace falta la tarjeta TIE pues o el resguardo? Depende, adiós, pico, Depende del funcionario que te toque. Hay funcionarios piadosos, que dicen, a ver, ¿vale? Y otros no tan piadosos, pero así ¿eh? lo digo en serio, depende de con quién toques, que dicen, no, no, no, no, incluso hay empresas que te dicen, yo sin el TIE no te voy a contratar, aunque tengas tu visado con tu pero saben poco derecho de estancia y les da miedo. Entonces, claro, aquí vais a rabiar, porque te des, "Oiga, léase la ley. No lo digas. <risa> Vaya, pero no, lo pensarás, <risa> que es Inamovible. Por eso digo, cuanto antes obtenga vuestro TIE, vuestro NAP, estaréis súper tranquilos. Y cuando ella Carmen nos diga, ya podéis empezar a hacer prácticas, estaréis tranquilos. ¿Vale? Una consulta con respecto a la seguridad social. Eh, Me aparece un signo aquí puede sacar eh, el número de la seguridad social. ¿Es cierto? O sea, tiene algún problema. Es lo que, que hablan, no? acabamos de contar. O comentar. sea, lo puedo hacer con el pasaporte, no. no, no, no, el no. El con el pasaporte no. Con el pasaporte no. Ahí es que también cuidado con la información que circule. Vosotros si tenéis dudas, nos escribís, luego os daremos el correo electrónico para que preguntéis todas las dudas, porque incluso ahora, como hablamos en genérico, sí. todo va a parecer bien, pero cuando ver, veréis cuando ya os llame la empresa, os justo que os vais a dar. Entonces pues ahí nos tenéis a es sí, se simplifica todo claro claro claro, si, claro, sí, claro toda la parte de la reforma está perfecta pero claro puedo trabajar mañana no si no tengo tiempo si no tengo seguridad de trabajo puedo trabajar claro, en sí, bueno hay de todas maneras también os digo una cosa que tenéis que saber algo o sea conviene también como digo antes de poneros a trabajar um, os van sobre todo a requerir de lo vuestro y, deis, y el buque de fin no pero en el buque fin no pero bueno no pero me refiero que no necesitan tener el 25% del máster o tampoco pueden trabajar claro es claro, que no pueden hacer nada hasta claro. a ver tener modo. paciencia de verdad porque tened en cuenta también una cosa competís con mucha gente que ya tiene el título en la mano entonces, lo de trabajar está fenomenal, tenéis bien preparados, porque la competencia es fea. No podéis fallar, porque también imaginar una cosa, acabáis de empezar y no habéis todavía casi estudiado ningún mes de máster, y por ahí vais cogiendo tal. pues a lo mejor lo vais a hacer muy mal, y esa empresa que a lo mejor dentro de en nueve meses, que ya tenéis conocimientos, hubierais quedado fenomenal, y os hubiera contratado, por empezar demasiado pronto en la empresa, lo vais a hacer fatal, tenéis cuidado eh, tengo dos preguntas y una sugerencia. La primera pregunta es, ¿dónde me debo dirigir a la Seguridad Social? ¿En qué página? ¿O tengo que sacar cita? ¿Cómo está? La segunda pregunta, no sé si de pronto fue que llegué tarde, y si lo has dicho, sobre eh, el contrato de tres meses y luego una prórroga. No sé cómo es el trámite, cómo hace la empresa el contrato de practicar la luz Es un contrato, es un Ok, con ah, bueno, ah, bueno, sí. la palabra. respecto con a eso, él. si tienes un poco de paciencia, después de esto vamos a entrar ah. al tema de las prácticas. Sí, eso sí. te lo contesto después. ¿también? Y la sugerencia. Me hubiese gustado que esta reunión lo hubiesen hecho antes. Y le voy a informar por qué. Lo que pasa es que yo soy muy activa. Y yo dije, la vez pasada me acerqué con Carmen y le dije, ay, ¿cómo lleves el formulario? Era ¿El, el, el formulario X15 y de nuestra compañera era X17. Y yo dije, no, yo tengo que meterme en algún lado porque yo tengo que sacar el tío. ¿Qué hice? Me averigüé por fuera, aunque no es obligación de ustedes porque ustedes nos están brindando un gran servicio. Pero uno tiene que también buscar por su lado, ¿no? Hay que <ríe> ser realista. En una universidad pública esto no pasa. Entonces, yo averigué y me di cuenta que no tenía que llenar ese formulario, ese formulario sino el X17. Me metí en muchas oportunidades a sacar cita y la página nunca ha ¿Qué Case. Pagué un tercero para que me sacara la cita y me la sacó en dos corres. Lo que me di cuenta que hay un poquito de, de manipulación en eso. Porque yo dije: ¿Cómo lo puedo hacer allí? No lo puedo hacer yo. A ver, Todo se llama ¿Cómo puedo ir al médico y me cura y no me puedo curar yo? Es decir, cuando tú recurres a un profesional, pues somos abogados. ¿Tú no? Bueno, es que ¿No? No, no, no, ah, no. Pero vale. allá la misma página, se supone que está lo no. ya, pero no. Es decir, nosotros estudiamos una carrera, tenemos unos cuantos años de experiencia para sacar en dos horas lo que tú no vas a lograr. Es decir, si tu pregunta es ¿Por qué informan tan mal? Para que yo no lo pueda hacer, la respuesta es, tienes toda la razón, pero por otro lado, no son cosas fáciles. El tema que, el tema ya lo por ejemplo, es que ahora hay mucha contrariedad. Mucha. Además, fíjate de lo que te estamos hablando. Una reforma que ha salido en agosto y de la cual, que es lo que se va a decir un poquito más tarde, todavía no ha acabado de salir ni siquiera las explicaciones sobre esta ley. ¿Qué significa esto que he dicho que está raro Cuando sale una ley, sobre todo extranjería, luego sale lo que se llama instrucciones o explicaciones, aclaraciones, ¿sí? etc. ¿Vale? Se llaman literalmente instrucciones que lo publican en la página de esta agenda. Esta ley salió el 16 de agosto. Estamos a 4 de noviembre y todavía no han salido las instrucciones. Es decir, muchas de las cosas que os estoy contando ahora, por ejemplo, esta de aquí, de aquí quién se le aplica eh, esta ley, que no hemos hablado si está más todavía aquí. Hemos hablado de aquí se le aplica lo de las 30 horas de trabajo, y bueno, pues aquí lo tienes por pues, si luego le quieres echar un vistazo y si tienes dudas luego lo comentamos. Pero lo primero que hemos dicho al, al principio de las sesiones, en principio se le aplica a todos aquellos visados concedidos desde el 16 de agosto en adelante, porque es cuando ha salido la ley, pero según la propia ley también se aplica a los anteriores, a los que se solicitaron anteriormente a la ley, pero no se habían concedido aún, según la literalidad de la ley. Pero hemos detectado en la práctica que por ejemplo algún compañero lo que ha hecho es que perdió su pie, se lo había sacado en junio o en marzo, es decir, con la ley antigua clarísimamente, y sin embargo cuando ha ido a que le dieran su duplicado de pie, su pie ya ponía autorizado trabajando. Con lo cual, aunque la ley no lo diga, se está haciendo. Por eso en la sesión de hoy lo que nos tiene que quedar muy claro es, ¿a quién se le aplica esta ley? En teoría a todo el mundo de momento. Pero es que a lo mejor dentro de 15 días, un mes, que salgan las instrucciones o explicaciones. A esta ley, os mandamos una circular o hacemos una sesión de emergencia por diciendo, sintiéndolo mucho o oh, fenomenal. ¿Vale? Respecto a lo que tú comentas, por supuesto. Es que se trata de derecho migratorio. Y además, ojo, esto siempre lo digo en todas las sesiones y queda muy siniestro. Pero es la realidad. El derecho migratorio, aunque le llamen derecho, no está derecho. Es potestad del Estado. A ti te pueden negar un visado teniendo las mismas características que a tu compañero. Es decir, un consejo que os doy mientras estéis no en España, en cualquier país. Y si es Estados Unidos, no os quiero encontrar. <risa> Esto siempre. Recurrir a expertos, porque muchas veces dices, ¿sabes qué? Yo tengo que gastar dinero. Es mejor gastarte 50 euros en una consulta que haberte gastado un dinero en un máster que da irregular por una cosa que tú desconoces. Porque al final para eso nos forman a los abogados. Si no hacían falta abogados para interpretar las leyes y poder saber sobre todos los puntos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo directamente o os apretaba el micrófono a ti y decía, sigue tú. Es decir, no tienes que enfadarte de tener que recurrir a un experto sin tener la suerte de tener expertos. Y luego insisto, llevamos muchos años con el UDE, tenéis un correo electrónico gratuito para todas las consultas. ¿Vale? Con lo cual, todas las dudas que tengáis y que no podamos comentar hoy las podéis comentar el tema por el que iba ella, me entiendo a este, me en este una página oficial de extranjería que explica un procedimiento, tienes que rellenar esto, pagar esta tasa y al lado otra cosa y al lado otra cosa. Pero bueno, porque por ejemplo, imaginaos, un sencillo ejemplo, la toma de huellas, luego otro, de otro que se llama asignación de nivel, otro que se llama ¿qué? ¿Vale? es? ¿Dónde lo llevo? ¿Quién me lo no? De, ah, no, en de... ¿Vale? Y lo citas, lo lanzan todo el rato, lo hacen determinados días a determinadas horas. Nosotros en el estado tenemos un equipo solo para citas. Es que aunque, aunque seas de verdad la persona más dispuesta e inteligente de o la no puedes estar 24 horas de día y con no todo Entre otras cosas, porque no es normal. Si es que son las leyes de otro país. O sea, no te hago un eso, nos quieres a nosotros. Y no te va a volver a pasar esto que digas. Porque a partir de ahora, cada vez que tengas una duda o un problema, porque ahora estás empezando, imagínate, cuando empieces, que si me, el documento de trabajo, que es que me van a pagar, que si me están pagando lo es suficiente, que se me pasa el plazo. Porque, ojo, otra de las cosas, por favor, tener en cuenta los plazos. Los plazos, ¿vale? Por ejemplo, el tema del GI, lo os he dicho, el plazo de 30 días, ya os he aclarado que no lo están aplicando de manera eh, estricta, ¿Vale? Si tú tienes la ley, como ha hecho vuestra compañera, el sistema que te pegas es mayúscula. Pero para eso estamos los que decimos, no se vale No porque los trabajos no se apliquen estrictamente, sino porque como tienen muchísima carga de trabajo, son ellos los que están demorando en dar citas y no te pueden castigar con una carga de poco Sin embargo, por ejemplo, cuando tú vayas con, a, por ejemplo, a prorrogar el año que viene, tú que un estudiante, porque aún te quedan tantitas por hacer. Como te el es que que que plazo, quedas sin regular y te tienes que volver a tu casa al final el plazo es sí el plazo. Y no os preocupéis que os lo seguimos contando todos. ¿Hay alguna de, de esto que estamos hablando? Había un chico ahí que yo ah, no me había preguntado. perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Mi pregunta es, cuando vayan a expedir las tarjetas, va a aparecer en la parte de observaciones para todos nosotros? ¿No está habilitado para trabajar? Pues, es ¿Os va a parecer que sí? Podéis trabajar en vuestro visado de estudiante. Esto es algo maravilloso. Porque lo tenían todos los países excepto pues España. Entonces, la buena noticia, y para que a nadie le quede lugar a duda, os va a aparecer. ¿Qué sucede? Que esto que acabas de decir es súper interesante. Porque ahora mismo hay dos situaciones. Aquellos que ya tenéis el TIE no os aparecen. Entonces, claro, hay empresas que ya si no te aparece en el TIE autoriza a trabajar, aunque seáis del poetáneos de vuestros compañeros, pues pueden decir, uy, no pone que autoriza a trabajar, que sin embargo tiene sus derechos. ¿No? Si pasa eso, no os llamáis, llamáis. ¿Vale? Una consulta. ¿Qué ocurre cuando está en trámite? El visado. El visado. Mientras está una renovación, una prórroga, una prórroga que se encuentra en trámite. ¿No? Hay que esperar que salga la resolución para que aplique lo de las... No hace falta. Lo único de las prórrogas es que, digamos, extienden una situación ya existente. O sea, no es lo mismo un visado que tú acabas de pedir y hasta que no te lo conceden por vez primera no se te aplican los derechos, no es lo mismo una prórroga de una situación de derechos que tú tenías anteriormente. Es decir, si tú, por ejemplo, nos, de repente volamos dentro de un año, estás en proceso de prórroga y te dice una empresa, oye, tu tarjeta tiene está caducada, no te puedo contratar. Pues tú te pues, dices ojo, aquí está el justificante de que he solicitado la prórroga. Esa empresa, ¿qué va a hacer? Que tiene que contratar. Porque aunque no tengas el nuevo TIE en la mano todavía, la prórroga de la ley claramente extiende los derechos del visado que has fabricado. ¿Hasta cuándo? Hasta que te lo concede o deniega. Imaginaos que os lo deniegan porque no tuvisteis alguno de los requisitos eh, bien hechos. ¿Qué ocurre ahí? No os preocupéis ni que se preocupe la empresa porque aunque hayáis estado seis meses en esa situación y luego de repente os lleváis el disgusto de que no os lo conceden, esos meses sí habéis estado en situación legal y a la empresa no la pueden castigar por. Es decir, aun en el peor de los casos que la prórroga saliese negativa, todos esos meses habríais trabajado de forma legal. Esto no me lo vais a preguntar hoy, pero me lo vais a preguntar dentro de un año y así ya os va sonando. ¿vale? A mí, por ejemplo, este una empresa para contratarme me extingue el número de la seguridad social. Entonces, yo no tengo el número de la seguridad social porque tengo que ir con un contrato original, ¿no? Exacto. ¿Qué hago? Se lo pides. Es que eso le pasa a todo el mundo, españoles y extranjeros. Lo que me dice que no me comportan es que no lo tengo. Claro, pero a ver, esa empresa entonces nos cruzas correo con ellos y se lo explicamos. Porque es que eso es le legislación general, no de extranjeros, de española. Entonces la empresa tiene que saber que si no está escrito en el contrato, también les puedes decir lo siguiente: la empresa también puede afiliar al trabajador. O sea, no solo tú te puedes afiliar, sino que la empresa puede solicitar que te Y Entonces, para que vean que no hay trampa ni cartón, diles, vale, perfecto, afílieme usted. Y así no me da el contrato, si usted no se siente cómodo dándome un contrato cuando todavía no he empezado a trabajar, afílieme usted. Un truco Psicológico más que otra cosa. ¿no? Yo comenté eso, ¿no? Y me dijeron que no hacían el tranque. Ah, bueno, pues entonces diré, pero también hay gente que es que también te das contra un muro. Es como el que dice, no, es que yo no quiero pagar la Hacienda. Bueno, <risa> vale, que te vaya bien, ¿no? Es una pena, porque es que realmente hay empresas que dan la impresión de que no conocen la ley. Pero de verdad que suele funcionar si, no, si esa empresa nos usa el correo, yo se lo explico y se relaja. Eh, también les puedo decir una cosa: el contrato laboral no va a entrar en vigor hasta que no, o sea, hasta la fecha realmente al alta que, que, que te den seguridad si social. De tal manera que dices, oye, pues si te sientes más cómodo. Eh, pon en el contrato, este contrato entrará en vigor cuando el trabajador me dé el número de la seguridad social. Entonces, o sea, porque si no dicen, a ver si va a hacer algún chanchullo y algo raro con el contrato, no puedes hacer nada con en el contrato porque la empresa ha asegurado estos términos. Lo digo porque cuando nos llaman las empresas con estos temores, les damos soluciones para poder ayudarlos. ¿Vale? Y él me está pasando personalmente. Yo estoy pasando prácticas curriculares en una empresa que estoy a punto de terminar y cuando hablo con el gestor para, para cambiar a las 30 horas por contrato de trabajo, él me pide la ley, porque no la conocía, y tiene mucha Yo le envío la ley y lo primero que me dice es, mira, el apartado 1 del artículo 42 dice que los extranjeros que tengan permiso para estudiar aquí o formación y tal como dice, podrán, eh, Podrán ser autorizados. Entonces, ese ha tenido ahí, porque me dice, es que necesita una autorización. Y ya. yo digo, es no que está fatal no no no redactado, realidad. porque si sigue leyendo, usted sigue leyendo, si sigue leyendo, lo explica. Tú te empiezas a leer el artículo. No, lo primero que, porque eso lo hemos leído todos, lo primero que aparece y que pues no ha cambiado nada. Porque esto era como antes, desde el de agosto, una autorización. Pero luego de pronto que lo redactó, no sabemos muy bien qué le pasó ese día, el caso es que si luego sigues leyendo, lo aclara perfectamente. Sin necesidad de tramitar una autorización. Salvo que tengas estudios que no correspondan, digamos, que no te den ese derecho. Ejemplo, he venido a estudiar español a España. Con un curso de español te dan un visado de estudiante, pero no puedes acceder a lo de las personas. Es yeah. yeah. Ya, ya sé lo que tengo que decir. Porque... Pero cuidado ah, cómo, eh. cómo se lo dices. <risa> os conozco. Que ah, ¿no? pero... con una fotocopia de la ley y le miráis como diciendo: Nos vamos a notar. Entonces, ¿qué le tienes que decir? Ay, mira, pues los abogados del que no te preocupes, es que si no, no, si lo entendemos fenomenal, habla con ellos y te lo explicamos. Es gratuito. Insisto, las consultas, tanto a vosotros como a las empresas, son gratuitas. Así que no tengáis ningún miedo de darles nuestro email porque os vamos a encontrar. ¿Vale? Seguimos, es que falta todavía, ¿eh? animalísimo, sí, sí, no, sí, no, no. pero todavía aporta mucho. Vamos a ver, bueno, vamos a ir, a ir un poquito hacia adelante rápido, porque quiero el caso de las prácticas. Eh, ya habéis hecho el máster, eh, ya habéis hecho las prácticas, ya habéis trabajado las 30 horas y llega el momento de la verdad. Trabajar ya con carácter indefinido. Mucho cuidado con esto. ¿Cuándo? cuando hayáis acabado los estudios y teniendo en la mano no hace falta el título, porque el título a veces tarda en expedirlo como es normal, sino que os sirve un certificado de notas o certificado de final de máster que ya también os explicaré. Es decir, no hace falta tener el título en la mano de, de, de máster en marketing para que os contraten, ¿vale? Sino que basta con un certificado de notas. ¿Cómo? Es la empresa, no vosotros, lo, la que debe tramitaros el permiso de trabajo. Igual que el visado de estudios lo hacéis vosotros. Lo de las 30 horas no necesitáis a la empresa para nada, aquí ya sí. Aquí la empresa tiene que hacer ese esfuerzo. A ver, los abogados que contraten la empresa, evidentemente, a vosotros o a otros abogados. ¿vale? Ojo con los plazos. Este plazo, igual que os he dicho, el de 30 días, os relajaréis aquí, cuidado. En los 60 días anteriores a la caducidad del TIE, por eso es muy importante tener la tarjeta TIE, porque sabréis hasta qué día estamos hablando. En los 60 días anteriores, contando el día de la caducidad también, o en los 90 días posteriores, a cabo la ley de este margen, es cuando la empresa os tiene que tramitar el permiso de trabajo. Porque como lo tramite en el día 61 hacia atrás, lo inadmiten porque está antes de plazo solicitado. O como lo tramiten en el día 91 posterior a la caducidad de los clientes, lo inadmiten por ser demasiado tarde vale tenéis, ver, tenéis cinco meses para que os, a poco es un, un plazo agobiante, pero se pasa más pronto de lo que parece. Con lo cual, ¿qué tenéis que hacer cuando estéis terminando el máster? Os falte ya un par de meses. Bueno, entrevistas de trabajo, planificación, deciden las entrevistas de trabajo, aparte del currículum, y decir, ¿te quedan tres meses para tramitar mi permiso de trabajo? ¿vale? Ahí, muy estabilados con, con este tipo de cosas. Porque de verdad que las empresas, muchas, como ya hemos visto con otros compañeros, no se enteran, o no se si quieren enterar, porque yo he visto de todo. O no se enteran, o sinceramente pues, tampoco están muy interesados y tienen, ponen alguna excusa. Por los eso, vosotros, no o los asesores laborales, los que ponen sí, ponen a veces porque la empresa, a ver, si uno ha seleccionado, tiene que no Pero a veces el asesor laboral no se ha leído. No me extraña. Los 400 reformas que, que llevamos un año, eso no es lo que comentado, Carmen, no. Llevamos un año que llevamos por tres reformas. Yo hoy, incluso va a haber una cuarta. O sea, en breve, en unos días, va a salir lo que se llama el estatuto de precario, que va a cambiar, el tema de las prácticas no se muy bien cómo porque están los rumores. No vamos a entrar ahí. ¿Qué no vamos a entrar? Porque además tampoco hay nada. Que salario. Salario. Esto es súper importante. Sueldo, salario. Lo que os tienen que pagar. Igual que os he dicho que durante el máster, con las prácticas o las 30 horas, no estéis esperando grandes sueldos porque no os los van a pagar. Y de hecho, aunque os lo pagaran, hay que tener cuidado porque a la, la, la, la autoridad española no le gusta que le engañen. Y cuando a un becario le pagas 3.000 euros al mes, dices que no es un becario, es un trabajador encubierto. Es decir, ¿qué malas son las empresas? ¿Qué malas son? No. Las empresas tienen sus obligaciones y tienen que tener cuidado. No esperéis. Una alumna me decía, es que claro, yo a mis compañeros en el mismo puesto les pagan 3.500 euros y a mí me están pagando 900. Ya, pero es que tú eres una becaria. Es que hace seis meses y te pagan 3.000. ¿Vale? Sin embargo, cuando estemos en esta fase, ahí ya son los 3.000. Os tienen que pagar exactamente lo mismo. sea veréis un junior, nos van a pagar lo mismo a un junior que a un sinio. Pero ya me he entendido lo que quiero decir. Ahí ya sí que accedéis, digamos, a, a los salarios normales. De hecho, lo que os paga durante el máster no os va a servir para prorrogar el visado de estudios. Es decir, si hacéis prácticas las 30 horas, la ley dice expresamente que os tienen que pagar no lo suficiente para que viváis de, de vuestro trabajo en España. O sea, la propia ley lo dice. No debe ser suficiente para que podáis subsistir en España, sino que tenéis que tener los medios económicos que a todos os hicieron eh, demostrar para daros el visado de estudios, que son unos 7.000 euros al año. Lo vais a tener que seguir demostrando hasta que tengáis el permiso de trabajo. Perdón, eh, una pregunta, justamente para ver esos aspectos, ¿cuál es la escala salarial en España? Mira, esa es la pregunta del millón. En España, que en algunos de vuestros países también lo hay, existen lo que se llaman convenios colectivos. Los convenios colectivos es que cada sector no es lo mismo el sector siderúrgico, que el sector jurídico, que un carpintero, que una señora de la limpieza, que un biólogo. Cada sector tiene una norma y cada norma tiene un salario. No tiene el mismo nivel de dificultad un trabajo de un ingeniero que un trabajo de un arquitecto o de una señora de la ley. Eso sí, hay lo que se llama salario mínimo, ¿no? que es lo que a todo el mundo, sea como sea, de la categoría que sea, le tienen que pagar. 1.100 euros. 1.100 euros, y pico al mes. ¿Vale? Mínimo. El convenio normalmente mejora siempre ese salario mínimo. De tal manera que. Esto será muy fácil porque en este convenio están todos publicados en internet y también los tenéis a nosotros. Oye, mira, me han dado este puesto y me dicen que me van a pagar esto. ¿Es correcto? ¿Vale? El convenio colectivo, veis que vienen unas tablitas que actualizan todos los años y sabéis que les que pagar. Y luego está el precio de mercado. Es decir, a lo mejor me decís, oye, pues estoy cantando porque me van a pagar. Les miro los mes cuando el convenio colectivo dice que ¿Por qué? Pues porque en el mercado, vuestro, a lo mejor, vuestro puesto se cotiza mejor. Entonces, diréis, ¿entonces ¿qué quiero pagar? Como mínimo, el salario mínimo interprofesional? O mejor dicho, el de convenio, porque en los convenios dirán, ¿no se puede pagar a este trabajador menos de esto? ¿Vale? Eso como mínimo. Y a partir de ahí, ellos, pues, pagan que os paguen más? Efectivamente, bien, no sé. La beca. Los, la, las pasantías aquí se llaman a, a, los, nuestros, a los abogados, las pasantías pero estos se llaman becarios. ¿Vale? Las becas, ¿qué te tienen que pagar? Eso es un pacto entre nosotros, normalmente está a 400, 500, 600 euros al mes, 900. Ver, no hay un tope máximo, pero está lo que os he dicho de lo de trabajador en Un becario te garantiza que no le vas a pagar 3.000 pues ¿Vale? Hay empresas que dicen, ay, que yo en los becarios, de contrato de becario porque no me queda de otra, pero realmente yo te voy a pagar lo mismo que otro trabajador. A ver, a veces me preguntan las empresas, ¿qué hago? Digo, hombre. A ver, el chico está desagradable para el que le más, pero que tengo un poco de paciencia, porque viene la inspección laboral, que son como las policías laborales. ¿Ves? De cambio, de tú sabes mes. es. Voy a hacer una auditoría porque aquí pasa algo. ¿Vale? Eh, que no puede ser mayor uh, para que no pues, vivas de eso. <risa> A ver, ¿qué, ¿qué significa eso? Claro, ¿qué monto? A, a ver, no han puesto un monto concreto, pero digamos que lo que dan a entender es que tiene que estar por debajo del salario mínimo profesional, es decir, que no puedas vivir de ello. Pero es un poquito ambiguo. Luego no, tampoco es... O sea, os digo, ya en la práctica tampoco van a mirar tan a ver. O sea, lo que, lo que sí que te dice la ley es que, por ejemplo, imagínate que tú estudias un año y luego vas a estudiar otro año, porque total como puedes hacerlo de las 40 horas, con pues, que dos másteres y vas trabajando. ¿no? Entonces, claro, tienes que prorrogar tu visado de estudios para seguir teniendo derecho a de las 30 horas. Vale. Y dirás, ¿me vale lo que me hayan pagado en mi trabajo de las 30 horas durante el primer año? No. Tienes que seguir justificando que tus padres te han puesto en la cuenta, o bueno, su lo que sea, 7.000 euros al mes. Tengo 7.000 porque son, ya sabéis, son la, al año, al año, al año, claro, un mes. ¿Dónde, dónde? Nos vamos todos al año. Es decir, vosotros acordaros que para que os, de, os hayan dado ahora el visado de estudios, habéis tenido que justificar en los medios económicos. Si prorrogáis los estudios o vez más, vais a tener que justificarlo igualmente. ¿Os va a valer lo que os hayan pagado en vuestro trabajo en las 30 horas? No. Y también vais a tener que demostrar el seguro médico. Esta es otra que me la vais a preguntar. Como en el trabajo me van a dar una seguridad social tal, no me vale, no. Seguro privado. Y tal como está, está mejor. Porque la salida pública es fantástica, pero tarda muchísimo en llegar. Así que, de verdad, seguro privado, al tiempo que seguro público. ¿verdad? Pero los que españoles, os lo hacemos. Gracias. ¿vale? Ah, a ver. Sí, va un poco eh, aunado a lo que está diciendo mi, mi compañero. Eh, en el caso de que ya estés en el periodo de trabajar las 30 horas a la semana, eh, la primera pregunta es, ¿cuántas son las horas de una jornada laboral completa aquí en España? Y la segunda, que va una a esa, es: si ya estás en las 30 horas, ya no estarías como practicante y te podrían pagar como una, un junior, o ahí cómo está. Mira, vamos a ver: lo, la primera pregunta. La jornada, digamos, total, máxima son 40 horas semanales. Luego están lo que se llama horas extraordinarias o horas extra, que se pagan más que la hora ordinaria, más que la hora, digamos, que, por ejemplo, hora extraordinaria. De las 40 horas sería, por ejemplo, de la hora 40 a la 45. Y tienen que ser, incluso no pueden ser nocturnas, o si es hora nocturna te pagan más. Pero, por ejemplo, para becarios no podéis hacer, o sea, 30 horas, becarios, etcétera no se pueden hacer horas extras. Así que no, no vas a tener que pasar La máxima jornada es 40 horas. Eh, para las prácticas también, verás que están las part-time y las full-time, que luego lo vamos a explicar. Y full-time es 40 horas, part-time 20 y luego, para lo que me preguntabas de... ¿Las 30 horas ya te podrían pagar más que al practicante? O... Sí, pero porque es que además lo de las 30 horas es, es un contrato laboral y el practicante es una beca, pero de verdad que no está tan regulado. O sea, puedes tener una beca que te paguen 1.100 euros al mes y el contrato de 30 horas también lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es que la diferencia no es tanto salarial, sino... De, ¿En qué régimen estás? En uno, eres un becario, un estudiante, cuando estás haciendo, por ejemplo, prácticas, eres un, be eres un becario con visado de estudios. Y la diferencia, quizás, es importante, y esto os interesa a todos, porque eh, sois todos latinoamericanos. ¿Hay alguno que no sea latinoamericano? ¿Que no? ¿De dónde eres? Vale. ¿Y alguno más? ¿De dónde eres? También. Vale. Eh, Los que sois latinoamericanos, a los dos años de residencia legal en España, podéis optar por la lo que llamáis vosotros ciudadanía, que aquí se llama nacionalidad española. Pero la visa de estudios no computa para estos dos años. Fijaros la importancia que tiene, un permiso que vamos a explicar posteriormente, lo de las 30 horas, por ejemplo, cuando se hace con el visado de estudios, no computa. ¿Cuándo empieza a computar? Cuando cambiáis al permiso de trabajo. Todo lo que hagáis bajo el paraguas del listado de estudiante no computa para la residencia española. Los que no sois españoles, Guinea son, por ejemplo, que 5 años de residencia, los otros países 10 años, que carita me ha puesto esta niña en el cielo, vaya hombre. <risa> Cásate con un español y será un año. <risa> Ahí lo dejo por ¿Eh? Aquellos que tengan visita, han casado. Vale, eh de que Sí, sobre sí. ¿Sí? el caso del matrimonio ya. <risa> una, una pregunta Bueno, no hago preguntas. Eh, creo que está bien que yo por caso. Eh, una pregunta sobre el tema del permiso de trabajo. o sea digamos, yo puedo terminar el máster en el año y una empresa me puede contratar. ¿Yo debo homologar mi título o, o cómo es ese manera? No, solamente no, debes de homologarlo si tu profesión depende de ese título. Por ejemplo, médicos. Evidentemente, tú no puedes tener uno, ni tú, ni un español tampoco. O sea, un español tiene que tener una titulación y una colegiación, por ejemplo, para ejercer la medicina. Pero es que tú igual. Es decir, ¿quién tiene que homologar los títulos? ¿Quién? Aquellas personas cuyas profesiones exijan en España títulos homologados en los extranjeros. Esto, te metes en internet y te dice cuáles. Los abogados, por ejemplo. Nosotros a los abogados, si hay algún abogado... Lo que pasa es que suele ser más raro porque es, los derechos son locales. Porque en alguna empresa me dieron como... No, es que desde que, o sea, yo soy ingeniera de producción. Si no tienes ese título homologado, es como si acá no, no hubieras estudiado nada. Pues como que no. no. A ver, una pena. No. No tiene que firmar. No. Claro. A ver, es que, es que me parece raro, porque por ejemplo, los arquitectos que tienen que firmar proyectos, ahí te digo que sí. Pero a lo mejor en alguna rama de ingeniería si tú sí. tienes que firmar entonces efectivamente es eh, respecto a eso los que tengáis te, te esa pues, necesidad como esta compañera escribirnos y os damos un, un, un, algún contacto para la empresa que una empresa que conocemos porque hace fenomenal que homologa títulos pero hacerlo ya porque se tarda hasta cuatro años en homologar los títulos entonces cuando antes empecéis, antes acabamos <risa> una pregunta se acaba el, el, el periodo del máster, el del máster en agosto, pasando 90 días. No conseguí trabajo en esos 90 días, pero de pronto lo llegué a cor, o, o tengo una entrevista para después, la otra semana. No sé. ¿Qué pasa ahí? Porque ya se venció el CIE. Ahí, el hombre, a ver, en estos casos, como ya no puedes permanecer en España, lo que puedes hacer es mmm, prorrogar el visado de estudios, porque claro, puedes tener una entrevista, pero no sabes si te van a contratar, ¿no? Pero igual, ya, digamos, ya, cuando ya acabe el, el, el máster, me pueden prorrogar. Tendrías que seguir estudiando o bien irte a tu país. Imagínate que, que la empresa ya te ha cogido. Has hecho la entrevista, pero no te ha dado tiempo a continuar legal. Ahí hay un truquito y es que prorrobes los estudios, como si fueras a continuar estudiando para prorrogar tu situación legal mientras estás en el contrato. O sea, pero tiene que ser una situación realmente inminente. Si tú dices, se me pasan los 90 días y tengo entrevistas, pues o te contratas a otros estudios para seguir aquí o te vas a tu país si ya sabes que te van a contratar y regresas ya con él, porque aunque tú no estés aquí, la empresa te puede tramitar el permiso. ¿eh? Entonces, digamos, si ya tienes el sí, te vas a tu país, tramitas el permiso y luego vuelves con el permiso concedido. ¿Sí? Eso es un no os agobiéis todos. Eso es de hace dos reformas. Es que sí, está siendo el tema. Sí, los, la, el permiso para la búsqueda de empleo es para titulaciones oficiales. Hay dos tipos de titulaciones, propias o privadas u oficiales. Todo lo que os estoy contando es válido para las dos. Excepto un permiso, que, no, que hoy no vamos a hablar de ello, pero ya que lo preguntas, solo es para títulos oficiales. Lo que te da son 12 meses de residencia legal para encontrar prácticas a lo que seas de Chile o Perú, que en ese caso puedes acceder directamente al empleo. Si tenéis alguna duda, para, porque queréis saberlo, algún hermano, primo, amigo, nos escribís y os lo comentamos. ¿vale? Hay un detalle en el TIE, y es que el curso en el que estamos nosotros es el 14 de junio, solo junio. Cuando sacamos el TIE, el TIE tiene duración hasta 14 de junio el 2023. El del 2023. Sin embargo, el curso termina en julio. Hay un mes donde. Puedes prorrogar solamente es por ese mes. Es, puedes Claro. Sí, aunque te faltaran 15 días, una vez, es absurdo. Pero bueno, cada esto de los 30 días, puede que no, de las 30 horas de trabajo, puede que no sea tan absurdo. Es que hasta, hasta agosto era absurdo. Porque si quedan 15 días y no ibas a seguir en España, por 15 días no pasa nada. Ahora, por supuesto, por ¿Alguna duda más? ¿Tenemos que continuar? Vamos a dar una duda más. Y luego seguimos y luego preguntáis más. Porque mira... Uno podría, a ver, ya que no puede tomar una práctica, uno puede cambiar de esa práctica a esas 30 horas si yo se quisiera contratar o no. Lo vamos a ver ahora. Vamos. Manera, ya podemos... vale, vamos a hacer las prácticas porque ya las están viendo muchas preguntas de prácticas, vamos a explicarlas. ¿Vale? De todo modo, la pareja tiene una dura consulta que me la están planteando también Antes de que pasemos del permiso inicial de trabajo, ha habido una cosa importantísima del permiso inicial de trabajo en la que no has entrado, que es lo más importante de todo, es, ese permiso tarda en, en tramitarse en España, en resolverse de 5 a seis meses y esos cinco o 6 meses, que las ver, por eso digo que, es que el alumno no puede trabajar. Claro. Ahora vamos a explicar el tema de las prácticas y entramos en eso. Ana, la presentación se la enviamos, ¿no? Por supuesto. Os mandaremos la presentación para que la tengáis. He hecho una presentación que si os dais cuenta, es muy poco escrita, precisamente para que tuviera la máxima información posible y os sí de guía. Una vez la leáis, os van a surgir muchísimas dudas, acordaros que tenéis el email de consulta que luego le para Vamos a ver, con esto vamos a entrar en el tema que acaba de plantear Carmen y que es fundamental. También os anuncio una cosa, si, si es verdad... Eh, lo que dice la ley, más o menos a finales de diciembre, principios de enero, van a entrar en funcionamiento una unidad especial de extranjería para agilizar los tiempos de concesión de los permisos. Veremos a ver si es verdad que entra en vigor o, sea, o que la crean en esas fechas y sobre todo cuánto agiliza realmente lo que es, Vale, Pero es importante comentarlo para lo que decía Carmen, que es fundamental y que para eso vamos a explicar ahora el tema de las prácticas. En, en, en donde tenéis tanto práctica curricular como práctica extracurricular llamada también optativo de. la primera es aquella digamos que es obligatoria para obtener tu título y las segundas son aunque realmente las hacéis igualmente pero digamos que podrías obtener el título sin hacerlo, Evidentemente, los programas de aquí los tenéis que hacer para obtener también el título pero vamos, es un poco para que sepáis un poco la diferencia porque no una diferencia que hay Vale, legalmente es completamente diferente. Lo que dice la ley es que con el visado de estudios se pueden hacer, como hemos visto antes, tanto las prácticas curriculares como las extracurriculares part-time, es decir, hasta 20 horas máximo a la semana, combinadas con los estudios. Pero ¿qué pasa cuando la empresa dice, no, no, no, yo le quiero, eh, y olvidaros lo de las 30 horas, es otra cosa distinta, yo quiero a este becario 30 horas o 40 horas de prácticas en mi empresa. ¿Esto es posible? Sí se llama práctica extracurricular full-time. A partir de 20 horas, ya sean 25, 30, 25 o 40, que que 40 es el propio máximo de la jornada completa, la empresa está obligada a tramitaros un permiso que se llama permiso de prácticas. Si os dais cuenta, introducimos un nuevo elemento. Hasta ahora habíamos hablado del visado de estudios, que nos vale para muchas cosas. Habíamos hablado del permiso de trabajo, pero para la práctica extracurricular durante el máster full-time, la empresa va a tener que tramitaros el permiso de prácticas. Súper útil porque si os dais cuenta, ya sí que va a computar para la nacionalidad española. Cuanto antes os libréis del visado de estudios, mejor. Si tenéis la suerte de que una empresa os tramita el permiso de prácticas durante los estudios, el visado de estudio morirá y nacerá el permiso de prácticas que os permitirá seguir estudiando y hacer la práctica extracurricular full time y computará para la nacionalidad española. Fijaros la ventaja que tenéis. Muchas veces me decís, ay, es que yo prefiero seguir cuanto más tiempo posible con el visado de estudios. ¿Te interesa la nacionalidad española? No. Bueno, genial. ¿Te interesa? Sí. Cambia cuanto antes. Si consigues el permiso de prácticas, será un buen paso el que vayas a hacer. El permiso de prácticas tiene algo muy bueno y es que se tramita solo en 30 días laborables. Aunque esto os parezca mucho tiempo, como antes ha adelantado Carmen, el permiso de trabajo que tendréis ya al final después del máster... A día de hoy está en Madrid, si os contrató una empresa en Madrid, tardando entre 4, o 5 o seis meses en conceder esto. ¿Esto qué implica en la práctica? Imaginaros que tenéis un permiso de prácticas de 5 o 6 meses, para la posibilidad de hacer prácticas. Esto está fenomenal, porque mientras se tramita el permiso principal, me refiero al permiso final, el del contrato indefinido, ninguna empresa os va a quedar 5 o seis meses, pero os puede tramitar un permiso de prácticas. En ese interno de tal manera que para la empresa es mucho más atractivo decir este, este becario que le he tenido en curriculares durante el máster o por las 30 horas quiero contratarlo de forma indefinida. Pero ha llegado el final del máster y hasta dentro de seis meses no me lo van a dejar contratar. O yo sea, en ese intervalo un permiso de prácticas. De tal manera que tenéis estado de estudios, permiso de prácticas y luego cambio a permiso de trabajo. Este galimatías, este escalón, estas escalas, hacen que estéis todo el rato trabajando en la empresa sin que haya huecos. Esto es fundamental, porque mi empresa no va a estar. Hoy le contrato, me espero cuatro meses, así no se puede, nos contrataría nadie. Sin embargo, cada uno de vosotros tendréis que hacer sus hijos esta estrategia y ahí es cuando sí que vais a necesitar escribirnos. ¿Por qué? Porque no será lo mismo a alguien que haya hecho 30 horas y luego le quieran contratar indefinido. A otro que solamente haya hecho particulares, termine el máster y la empresa le diga: Yo te voy a tener un año entero de prácticas. Perfecto. Luego ya te contrataré dentro de otro año. Perfecto. Vuestras situaciones van a ser muy diferentes, si os dais cuenta, según os vayáis encontrando con todas estas opciones. Por vuestras caras veo que ya os habéis dormido hace tiempo. Es mucha información. Si tenéis preguntas, aquí estamos para contestarlas y si no, insisto en el email. Si os dais cuenta, por solo he contado al final. ¿Vale? Porque es tal cantidad de opciones las que tenéis que cuando tenéis, digamos, que ir haciendo esas opciones, según os vayan surgiendo. Y hacéis literalmente una estrategia, porque hay veces que diréis, oye, pues a mí no me interesa hacer A, si me interesa hacer B lo sé. pero que sepáis que existen estas opciones. Esto tampoco quiero entrar mucho más en ello, porque en un mes, dos meses máximo, va a haber una reforma que va a cambiar esto. Y no sabemos todavía a qué. Lo que os estamos contando aquí es lo que hay en, en, en, ahora mismo. en vigencia ahora mismo. Dentro de un mes, a lo mejor este slide desaparece y así como ya veremos esta charla a vosotros, para las personas que hay más, más inquietas con la información, os mandaremos una círcula comentándoos esto. Porque claro, si esto ya ha desaparecido, esto lo he dejado también para el final, aunque sea útil para lo que ha dicho Carmen. ¿Vale? Eh... El contrato de prácticas, simplemente lo que nos queda familiar más, se puede hacer durante los estudios, que nos va a servir pues, como puente para otras cosas, pero también después de los estudios. ¿Vale? Es que los carnetales, quiero tampoco, que me en esta situación. Claro, que hay gente que es que hay muchas situaciones en las el que ellos van a entrar porque la misma de los tres tenemos una reforma laboral de marzo que te indica o que te prohíbe realizar un contrato en prácticas si ha realizado más de tres meses de prácticas extracurriculares es que lo que lo no, es que son las situaciones en las que se están encontrando vale. de hecho mis, mis compañeros y amigos cubanos están pasando por esa situación vale, pues vamos hay momentos que se quedan en un vacío, en un vacío. Que o se tienen que quedar en su casa o no tienen ninguna figura vale pues vamos a comentarlo porque hasta ahora ha sido y Carmen lo puede confirmar nuestra pesadilla total hace unos meses cambiaron la ley, por supuesto, y entonces dijeron solamente se pueden hacer tres meses de prácticas extracurriculares durante el máster si luego queréis seguir haciendo otros nueve más porque se pueden hacer doce en total, pero dijeron que tenía que ser con ese reparto tres durante el máster máximo extracurricular, siempre hablamos de extracurricular y nueve después del máster, para sumar tres más nueve y tener derecho a luego a hacer un cambio a permiso de trabajo. ¿Qué pasa? Que ha llegado esta reforma y gracias a Dios lo ha aliviado porque, ¿qué pasa en casos como el vuestro? Imaginemos que nos vamos seis meses hacia atrás. ¿Qué hubiera pasado? Que te quedas en el limbo, porque dices, a ver, EUD eh, me ofrece nueve meses de prácticas, pero si las hago, las nueve durante el máster, ya luego no puedo acceder al contrato laboral indefinido. Y entonces estabais diciendo, bueno, qué bien, estupendo. También los abogados diciendo, ¿qué hacemos con ellos? No se podía hacer nada. ¿Qué ocurre ahora? Que la ley lo que te dice es, solamente ya tienes dos caminos. Tres durante el máster y nueve después del máster de prácticas o lo de las tres Ahí es donde el problema también es exactamente. El me dice, mira, yo te puedo hacer un poco en práctica esta curricular, que es lo que me está necesitando. Y le digo, mira, no me va todavía porque si no, no voy a cruzar, no me voy a pulsar el primer máster de las 30 horas. Y entonces donde llega me dice, es que necesita un autorizo. Porque no se había leído la ley, pero ahora le puedes decir al gestor, mira, no hace falta. Porque ahora yo me olvido de lo de los 3 más nueve, que además ya tengo que cambiar dentro de cuatro días. Y vamos a pasar a lo de las 30 horas, porque tengo mi visado de estudios en vigor. Tienes tu visado de estudios en vigor o te tramitaron el permiso de prácticas perfecto, pues como tienes el estado de estudios en vigor, dile al gestor que eso soberana, el número de Seguridad social es lo mío que necesitas. Por cierto, también eh, no sé si tienes que explicar algo más esto, o paso a los tipos de edad. Sí, si el tema un poco, lo que yo quería que a ellos se le quede claro, es la, la reforma laboral que implica, las dos novedades que ya has, has comentado al principio, de efectivamente, lo que el estudiante de UDE tiene es Tres meses de prácticas curriculares y hasta nueve meses de extracurriculares durante el periodo formativo. ¿vale? Un estudiante que, va, que ya tiene su NIE en la seguridad social, como hemos comentado, puede iniciar ese proceso. En los tres meses curriculares no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque podéis estar hasta 40 horas con vuestro visado de estudios. Esto no es solo un deseo del estudiante. Luego también tiene mucho que ver con lo que la empresa quiera es que la empresa me requiere para 40 horas ya pero es que el estudiante con un visado de estudios solamente va a poder estar a 40 horas durante la fase curricular si se prorrogan esas prácticas como extracurriculares con la ley actual solamente el estudiante extranjero no sé si se decir, solamente el estudiante extranjero puede realizar 20 horas de práctica. ¿vale? 20 horas de prácticas con el visado de estudios. Los tres de curriculares a 40, máximo, ¿vale? Los tres, si se prorrogan extracurriculares a 20 horas, o aquí sí que entra lo que comentaba Ana María. Aquella empresa que esté interesada en que esa prórroga de los tres meses de prácticas extracurriculares sea también a 40 horas a la semana, en la fase curricular, y así EUDE se lo comunica al cliente, ¿vale? Le damos toda la información y, por supuesto, el asesoramiento que os está brindando Proyecto Oceano. En la fase curricular es donde obtendrán que tramitar este permiso que tarda 30 días hábiles en concederse. ¿Por qué? Porque si no se, tra se tramita en la fase curricular, en los tres meses que estoy a 40, cuando prorroguéis. Si no lo han tramitado, tendréis que firmar a 20 horas y una vez que esté concedido, esos 30 días hábiles, que son aproximadamente unos 45 días naturales, es cuando podréis pasar a las 40 horas. Hasta aquí más o menos claro, por lo tanto, tres meses curriculares y hasta nueve extracurriculares a 20 horas dentro del periodo formativo, que es desde que empezáis los estudios hasta que se os entregue el título. Si la empresa no quiere tramitar esa autorización que hasta ahora existe porque no queremos entrar en las notificaciones que ya nos están llegando de la próxima reforma del estatuto del becario esto es horroroso pero bueno, como ahora mismo lo que tenemos es lo actual, tenemos que seguir actuando con eso. Si la empresa no quiere tramitar ese permiso que tarda o que en tramitarse esos 30 días ¿vale? solamente vais a poder estar a 20 o acogeros a la reforma de agosto, 30 horas por contrato, qué es lo que querían hacer, ¿vale? Chicos. Aquí están ya los cambios que me venís a preguntar aquí o que os puede responder Proyecto Cien. Entonces tenemos esa fase, fase curricular, la fase extracurricular a 20 o a 40 con la autorización o no quiero 20, no quiero tramitar como empresa porque eso también algunas empresas, las asesorías laborales y mira que somos españoles y somos abogadas pero te evitan. No se puede hacer. No conozco la ley de estantería, pero no se puede contratar. No, el no conocer una ley no te exime de aplicarla. O sea, yo, usted me puede aplicar esa ley, pero bueno, si el gestor dice que no, dice que no, y eres totalmente descartado, y esto lo vivimos a diario. Por lo tanto, si la empresa no te quiere tramitar este permiso, que es, se tramita de manera telemática, no lo puede hacer el estudiante lo puede hacer la empresa con su representante legal o a través de un profesional autorizado, en este caso un abogado, pero el estudiante no puede tramitar ese permiso ¿vale? Hay empresas que dicen, mira, yo no me complico la vida tengo un montón de candidatos yo no voy a tramitar esto cuando tengo candidatos que pueden hacerlo sin ningún tipo de, de trámite ni gestión entonces claro, todo eso os, los vais a, os lo vais a encontrar en el camino que tampoco os quiere realizar el trámite, pues mira, ahora tenemos esta magnífica reforma que permite esas 30 horas, pero claro, ya no es tan, tan poco costoso. El contrato de 30 horas tiene ya un coste superior para la empresa, porque ya no eres becario, ya estás en el régimen general con un contrato de trabajo, entonces la empresa puede que se diga también que tampoco le gusta esa figura. Antes de existir todo esto, las empresas os contaban, o nos contaban, ¡ay, me encantaría contratar al estudiante! Pero es que como la ley no me lo permite, pero claro, ahora que se lo permite, quiere volver a la antigua. Entonces, estos obstáculos los vais a encontrar. Esta sesión, de hecho, la, la hemos realizado para que tengáis todas las figuras, en, todos los, por, sí, todas las posibilidades vistas, por así decirlo. Y luego, como ha comentado Ana Marina, podáis marcar vuestra propia estrategia. Habrá un alumno que empiece las prácticas hoy y que encaje en todo el proceso para ese permiso inicial de trabajo y habrá otros que acaben las prácticas y se le queden dos meses colgados. Entonces, ahí habrá que buscar la estrategia. El permiso este de trabajo maravilloso, que antes tardaba tres años, vale, o a través de los permisos de prácticas que se conseguía también a los 12 meses se podía tramitar, Vale, nos deja cinco o seis meses, hasta ahora, a ver si el laboratorio de extranjería ver, agiliza un poco, pero no lo sabemos, nos deja seis meses de brazos cruzados. Entonces aquí, si esto lo siguen permitiendo, que lo desconocen Si ¿no? lo siguen permitiendo, en ese inter podremos hacer el contrato de prácticas mientras esperamos a que se resuelva favorablemente el permiso de trabajo. claro Lo importante que sería marcar una estrategia sobre todos. Para los que queráis, asentaros en España de manera ya regular y es ver, pues mira, puedo hacer ahora las tres meses, los tres meses de prácticas curriculares. Si las extracurriculares se siguen permitiendo realizar, porque es una de las novedades que parece ser que va a establecer el estatuto del becario, pues mira, me marco mis tres meses. Pero claro, si me paso de los tres meses, a lo mejor ya no puedo acceder a este permiso de trabajo por contrato en prácticas a la finalización del máster, ¿vale? Porque la ley me pone ya una traba de tres meses, o sea, tres meses máximo. De hecho, Carmen, eh, es muy importante lo que está diciendo Carmen, porque si os dais cuenta, vais a tener dos caminos para llegar al mm, deseado permiso indefinido, ¿vale? El de las prácticas y el de las 30 horas y después, des, después del máster el eh, permiso de trabajo indefinido. Y por desgracia, a veces tenéis que elegir uno u otro. Si elegís el camino de las prácticas, tiene que ser máximo tres durante el máster, tres meses, y nueve después del máster, cosa que muchos de vosotros no podéis hacer, hasta agosto era lo que había, pero gracias a Dios ahora sí tenéis esta opción, como vuestros compañeros que están pasando ahora sufriendo esto, y que ya no es sufrimiento, sino es alegría, porque ahora ya podéis decirle a este sector, enseñarle la presentación y decirle, mira, ya me puedes contratar. Y... Aquí viene una coletilla que os va a interesar mucho, que no quiero tampoco, porque os pues, va a explotar la cabeza, pero quiero dar esta información. Una cosa es que te digan, ya me puedes contratar las 30 horas, pero ¿qué te va a decir tu gestor seguro? Más que nada porque veo que no se sabe la ley. Sí, pero ¿qué contrato te hago? Es decir, una cosa es que la ley de extranjería dice, a un extranjero no europeo le puedo contratar durante estos estudios hasta 30 horas a la semana. Todo precioso, pero ¿qué contrato le hago? Indefinido. Va en contra de la naturaleza de lo de las 30 horas durante los estudios. Un contrato indefinido es un contrato indefinido. Evidentemente te pueden despedir, te pueden marcharte, pero en principio te contratan a muy largo plazo. Sin embargo, lo de las 30 horas está diciendo máximo 30 horas y máximo durante el máster, que puede ser un año. Es incompatible con el contrato indefinido. ¿Qué otros contratos hay en España en vigor actualmente? Solamente dos más: uno para sustituir literalmente embarazadas o trabajadores de baja que se han roto a pierna o lo que sea. Y otro, cuando una empresa tiene un exceso de trabajo, por ejemplo, campañas de Navidad lo que sea. Y esos son los dos únicos contratos temporales que existen. Por tanto, existe el indefinido y dos contratos temporales. Gracias a Dios, luego tenemos un contrato formativo, que es lo que yo pienso que se podría llegar a aplicar y que es justamente lo que coincide mucho con lo de las 30 horas. El contrato formativo es para estudiantes que se están formando y estudian a la vez que trabajan. Este contrato, no todos los gestores les gusta aplicarlo. Con lo cual, digamos que ahora te vas a entrar en la fase de qué contrato te hago. El otro día nos decía una, una alumna, que la queremos mucho porque ya la conocimos hace tiempo, porque ha hecho muchísimas clases, Y llamaba también a su empresa y decía, pero si es que no sé qué dar la de alta, no sé qué contrato hacerle. No tengo a nadie embarazada, no tengo a nadie enfermo. Y, y la verdad es que sería mentir si dijera que tengo un exceso ahora de tareas que amerita que yo contrate a una nueva casa Y al final hicieron. ¿Un contrato indefinido? ¡Hala! <risa> Porque sí. ¿Vale? Es decir, estamos en un momento en que cuando salga esa nueva legislación que ha comentado Carmen y he comentado yo, que no creo que tarde más de dos meses, aclararán todos estos puntos. Y dirán a lo mejor contrato formativo y ya está. Y aclararán el tema de las prácticas. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque por desgracia esta sesión, estos puntos no están claros todavía y dentro de un mes o 15 días os vamos a tener que contar en qué ha quedado la cosa. ¿Vale? No va a cambiar que podáis trabajar 30 horas, eso no va a cambiar. Lo que os diremos es en qué, bajo qué contrato. ¿Vale? No va a cambiar que podéis hacer prácticas, pero sí va a cambiar cómo se van a repartir y hacia qué van a atender esas prácticas. Esos, esos puntos son los que os vamos a informar, el resto no va a cambiar. Y lo que espero que sí que cambie es que en lugar de seis meses para tramitar el permiso de trabajo en Madrid, que estamos a día de hoy, pues a lo mejor tarde algo más normal, un mes, mes y medio. En Barcelona, porque claro, ahora mismo os preparáis en Madrid, que os puede contratar una empresa en Valencia, en Barcelona, en las Islas, norte, en el norte, de la Andalucía, lo que sea. En otras comunidades autónomas, está tardando un mes y medio, en Barcelona incluso 20 días. Pero Madrid es una locura. En Madrid... Es real, porque aquí es donde están el 80% de las empresas de trabajo, por eso se carga tanto, porque tramitan muchísimo más. Espero dentro de dos meses daros una alegría diciendo: han creado la unidad especial de agilización de trámites y ahora está cargando un mes. Una pregunta: ¿y las empresas qué deben hacer para sacar ese permiso de trabajo? ¿Un procedimiento? A ver, ¿a cuál te refieres? El permiso de trabajo es el primero que vinieron con el. Déjame organizar la idea porque... Ok, yo hay que ver mi cabeza, que creo que de pronto me aplicaría, eh, bueno, que más adelante preguntaría por correo a usted o a Karen, es, tengo el y con eso tengo la posibilidad de hacer eh, prácticas extracurriculares durante ese tiempo de los tres meses. Ahora, la empresa me quiere contratar, Hace el permiso de trabajo, pero demora hasta seis meses. No. ¿Te, ¿Te a... refieres durante el máster? Durante el máster. Ah, vale. Automático. Mira, te he puesto la... Esto para que te... Para que, te... Para que te... Solo de las 30 horas. Es decir, el contrato indefinido siempre tienes que haber acabado los estudios. Olvidaros del contrato indefinido hasta que hayáis acabado los estudios. ¿Cómo os pueden contratar durante los estudios? Solo de dos maneras. ¿Prácticas o las 30 horas? ¿Qué tiene que hacer la empresa con las 30 horas? Nada. Solo necesitas el visado de estudios, el contrato de trabajo y el, NAC, el número de afiliación. Ahí el estudiante ver. no tiene que hacer nada, lo tiene que hacer todo la empresa. Es como un español o con un italiano. Mañana te quiero contratar. La le presentas tú le das tu número de seguridad social o te lo capita ella y te contrata. Haz la finalización de tu visado. Eso es lo que puede durar esas 30 horas de trabajo. Aparte sí. de tus prácticas. ¿Qué es lo que tiene? Ay, no, no, no, no, no, no, discúlpame, no, no, no, era para aclarar. El de 30 horas, que es la reforma de agosto, la empresa no tiene que tramitar nada. Que es como la reforma del que ha comentado Ana Marina, que antes tardaba cuatro meses. Que era el permiso parcial que te otorgaban para 20 horas. El que decía este gestor que desconocía que ya no hacía falta. Claro, no, no, no, no, no, no, no, laborales. no. no. No forma parte de las prácticas. No, no, no, no, no, Eso es un no, ahora, Te lo voy a repetir rápido porque llegaste tarde. Hay dos tipos de trabajos que puedes hacer durante el máster. Las prácticas que solamente son en el mismo área de los estudios. De ejemplo, si estás haciendo marketing, solo puedes hacer prácticas. prácticas. O trabajar, que esto es lo que acaba de, de aprobarse en agosto, antes no existía. Trabajar hasta 30 horas, horas seis, cinco, hasta 30 horas máximo a la semana, pero trabajar no en prácticas sino con un contrato a que no sabemos todavía muy bien cuál aplicar, porque lo que dice la ley es que se aplique alguna de las modalidades existentes actualmente, y que para eso no tiene la empresa que tramitar absolutamente nada, sino que tú tienes que tener tu visado de estudios, y luego en la social, pero porque eso tiene que Pero la empresa no tiene que tramitar absolutamente nada. ¿Cuándo sí tiene que tramitar la empresa algo? Cuando vas a hacer prácticas extracurriculares full-time, que vale. se llama permiso de prácticas o al final ya del máster cuando ya te contar, de forma indefinida el permiso de trabajo que por supuesto me lo tiene que tramitar. La Después tres meses que termine el máster, ¿se puede hacer ese permiso de trabajo? ¿A qué te refieres con los tres meses? Los tres meses Ah, los tres primeros, exactamente. Queda libre, pero la empresa me quiere seguir, quiere que siga trabajando. ¿Puedes realizar prácticas a 20 horas sin tramitarte? ¿no? Claro. Porque el visado ah, de, estudio, visado de ¿No? no. O, ¿O prácticas a 20, 20 horas empresa? con el visado de estudios. Ah, okay. O contrato normal de hasta 30 o, o a 40 ah, okay. con permiso ah, okay. de edad. La prácticas es el permiso de prácticas con la empresa de tramitación <ríe> y ¿Tenéis tres opciones. Bueno, la práctica curricular... Es, un, es casi más beneficiosa, entre comillas, que el contrato de 30, depende de lo que te vayan a pagar sí, sí, sí. Pero ahí podéis estar máximo a 40. Y es que se requiere hacerlas, porque forman parte, por así decirlo, de distintas de, de su. O sea, durante las curriculares cuando tenéis que pensar qué va a pasar con vuestra vida. Los que sois de otras convocatorias ya habréis pasado por ese proceso. Pero los nuevos tenéis que decir, pues mira... Ya voy a negociar con la empresa si va a apostar con, eh, por mí para la fase de esta curricular. Pues no, yo no voy a tramitarte ningún permiso, pues ya sabes que hasta la finalización de tus estudios puedes estar a 20 horas. Eso lo tiene. ni hay que tramitar permisos adicionales ni nada. O lo de las 30 horas. O, bueno, esa es una opción. Otra opción, siguiendo con las prácticas, la empresa durante la fase curricular. A través de su representante legal o contratando a un abogado o a un, a un profesional autorizado para ello, pueden tramitarte el permiso de prácticas que ha comentado la parte. Ese permiso de prácticas te hace entrar en un nuevo espacio. Ya de ser estudiante y adquieres un nuevo espacio, que ¿eh? residencia por prácticas. Tu visado de estudios lo adquiere. Entras en este espacio y ese está tu padre, lo que dice el permiso de te da. Esa opción sería para, la, para las prácticas extracurriculares a 40 horas. Pero claro, aquí ya entra la estrategia. Es que yo quiero que la empresa me contrate. A través del permiso de trabajo, pero claro, para estar esos seis meses también trabajando, necesitas una figura que te asparle. Si tú has realizado más de tres meses de prácticas extracurriculares, no te pueden hacer ya un contrato de práctica. Solamente indefinido. Y claro. Como no tienes esa figura, los seis meses o los cinco te tienes que pasar así, porque no hay esa figura. Hay que marcar muy bien la estrategia. Claro, es decir, el consejo que os damos es, es: esto está. es, o sea, para entenderlo, incluso los abogados estuvimos, pero vamos, pero reunidos, nos o sacamos toda españa igual. Entonces, como ya nos hemos enterado, por fin, os pues lo contamos. Pero mira, ¿qué tenéis que hacer? Coger, de verdad, ¿eh? Coger esto con café. Más o menos se os queda día amarillo como no. estuviese estudiando. Hacer un esquema, un resumen, aprendernos de memoria, apuntar las dudas y escribirlas. Porque de verdad que cuando os de esta sesión vais a tener un cacao en la cabeza. ¿Y qué dijo Que las 30 horas, las prácticas, no me entero de nada. vengo a sesión, no me entero de nada. De verdad, hacerme caso. Hay tanta información aquí, pero es que es tan buena para vosotros. Porque, ¿no? Vuestro compañero se ríe, porque es que él ya. En la... Es que ¿Hasta? La, la, yo creo que la tercera de <risa> <risa> <risa> como sigue cambiando, vale, pues, vamos, ¿no? Gracias a Dios sí. cambiando mejor. De verdad, coger la presentación, la esquematizáis, la subrayáis, preguntáis las dudas, se las preguntáis a Carmen o a nosotros. Y después de todo esto, ponéis a pensar la cabeza y hacéis la estrategia, porque de esto va a depender vuestro futuro en España. Si os queréis quedar en España y aprovechar todas las herramientas que os da la ley, que son, como veréis hasta demasiadas, porque hace haces un día. Si queréis aprovechar todas estas herramientas, tenéis que hacer una estrategia, como si fuerais... Vamos, los sí. Porque si os equivocáis, podéis cercenar uno de los caminos, y luego no hay vuelta atrás. Con lo cual, ¿la estrategia cuándo tiene que ser? Decís ir corriendo cuando estoy a punto de la entrevista de trabajo o no? Cuando estáis en las curriculares, Ese es el trampolín realmente. Ahí ¿Vale? estáis cubiertos el máximo de horas, donde se os permite, realizarlos también. Claro, si las con una empresa que quiera también en ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las tuyas? Es que claro, estos dos chicos tienen situaciones que las están pasando. Y sobre todo también os digo una cosa, aunque tenéis que demostrar una cierta docilidad para no montar a Dios es Cristo en la entrevista, lo que sí tenéis que tener claro es lo que queréis. Porque si vosotros tenéis un plan y hay una empresa que os lo va a echar todo al agua, porque a la empresa no le importáis en absoluto, porque os estáis jugando el futuro, sois vosotros, la empresa va a seguir ahí, no pero nosotros no. Entonces, es que a lo mejor esa empresa no os interesa a vosotros. Es decir, cuando las cosas en la cabeza están claras, tenéis que ser muy fríos, porque os va a pasar que a la angustia y, y las ganas de trabajar en una gran empresa, que la tenemos todos en el momento dado, va a hacer que sin querer incluso renunciéis a vuestros derechos, porque coges un camino que no conviene. En un, como digo yo, eso es como pan para hoy, como decimos en España, pan para hoy y hambre para mañana. No os pongáis nerviosos. Es mejor rechazar una oferta ahora y recoger otra que a lo mejor no es tan sexy desde el punto de vista salarial, pero es que os están abriendo todas las puertas para poder trabajar. Por favor, muy fríos ahí. Igual que os digo, que montéis el pollo en, en la policía ni le digáis a los gestores, no tenéis ni idea de lo que habláis, también <risa> os digo, o por lo menos decíslo diplomáticamente, también os digo que seáis muy fríos y en el momento de preguntar las dudas 40 veces si es necesario de hacer la estrategia, de decir que no y de poneros en valor, es ahí. Y bueno, un estudiante que si no tenga intención de residir en España, simplemente de dar a estudiar porque tiene que tener eso, porque aquí no tendría que He superado los seis, he superado los tres, porque al final se va a regresar a su país y no necesita esos requerimientos que la ley le Puede realizar sus prácticas extracurriculares y sus prácticas curriculares y cuando se le den los asumidor de estudios, a su país. Exactamente. Todos estos permisos, además, si simplemente hago esta nota, os permiten traer a vuestra familia. Desde el visado de estudiante hasta el permiso de prácticas, pasando por el contrato de trabajo. Todos y cada uno de ellos os permiten traer a vuestra familia, pero cuidado, porque para traer a vuestra familia, cuando estéis en fase de permiso de prácticas, la, la habéis tenido que traer ya en la fase de estudiar. No os quiero meter más ello. Quien quiera traer a su familia, entendiendo por familia, esposo o esposa, hijos, y en algunos casos padres, pero son menos, escribidnos ya. Porque algunos de vosotros os los reagrupáis ya o no podéis reagruparlos con posterioridad. ¿Vale? O en otras ocasiones sí. Sí. Sí. Bueno, en el, en el Japón, eh, yo estoy teniendo la consulta porque ahorita no siquiera creo que nadie se hace la práctica, ¿verdad? Entonces, nada se puede depender de todas las circunstancias. Eh, yo primero quisiera preguntar si hay alguna asesora aquí para prácticas. Y después, ya directamente con, con ustedes. Eh, bueno, o sea, yo nosotros que somos el equipo el legal, o sea, los que o tramitan y, y físicamente. Es ¿Qué ponemos a disposición? de esto pues es un, un acuerdo para los especiales de la sociedad a la riqueza, a través del correo de que ya ha puesto la riqueza. Bueno, lo voy a decir, porque no paro de correo, es como... Ahí, ahí tenéis el correo para que lo apuntéis. No, si lo apuntáis Ahora mal, no mandamos. posible que Ana, una última pregunta para cerrar porque ya es la hora siento, chicos, eh, y en el caso de que alguien quiera trabajar o quiera por cuenta propia, ¿podría? Sí, con lo, una de las cosas maravillosas que ha tenido esta reforma con el contrato de trabajo que, que hemos hablado y que la hacéis ya después de los estudios, ¿vale? Te permite trabajar a partir del primer año tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Ojo, porque lo de trabajar por cuenta propia es que es eso, bueno, pues montar vuestra propia empresa o pues, ser fría. Lo que se llama aquí, aquí no se les llama freelance, ahora autónomos. Freelance es más en el mundo empresarial. Freelance, autónomo, montar vuestra propia empresa. Todo eso lo podéis hacer, sí. Hay permisos especiales para hacerlo, sí. Pero también a través de esta vía lo vais a poder hacer. Aquel que quiera emprender o simplemente ser un consultor, yo he hecho ingeniería, quiero ser consultor. Yo he hecho informática, quiero ser consultora, hacer mis propias facturas a mis propios clientes, incluso complementando mi actividad laboral. Porque puedo trabajar en una empresa y al mismo tiempo. Yo hacer mis consultorías, como free. Se puede hacer, sí. Ahora ya sí. Sí. sí. Así que si alguno de vosotros, ya que tiene esta, esta faceta, pues ya nos lo preguntaréis, porque se si necesitan pues, una serie de requisitos, un business plan, etc. Pero ya lo haremos. Eso lo damos desde aquí en el TCM, cuando lo hagáis. Y pensando eso, porque el TCM os podrá valer ese business plan, al final es lo, lo que podéis hacer. Lo mismo valemos con un roto que para un descosido Bueno, muchísimas gracias. Sé que tenéis más preguntas, pero el tiempo es limitado porque necesitamos las aulas, hay que organizarlas y sobre todo porque muchos tenéis clase. Entonces, bueno, pues esto ha sido un pequeño esbozo de lo que es muy complicado. Seguís con quien habéis preguntado, tenemos a Carmen, que es quien aquí en EUDE está que Aquí es la persona que le podéis preguntar todas estas cosas y os pueda ampliar sobre todo esos hechos o esas puntualizaciones que tenemos. ¿vale? Muchísimas gracias por venir, os esperamos en más eventos y un aplauso para...